¿Tu nombre? Daniela Barberena ¿Estudiante? Sí Soy estudiantes? ¿Sí? sí, soy estudiante de primer año de geología Contame, ¿Estás a favor del diálogo y por qué estás a favor del diálogo? Sí estoy a favor del diálogo porque creo que es el camino a la paz y donde se puede encontrar otra vez la estabilidad que teníamos en el país ¿Qué piensas de los obispos? ¿Si son árbitros o son este, son neutrales? Pues, no sé. <ríe> Se mira un poco tenso ahí, pero... Creo que si sí, ellos cumplen con su deber, que es llevar la paz y, y... ¿Cómo te diría? El mensaje que ellos... O sea, que pueden encontrar la manera, pues, de de que esto se solucione y creo que si lo hacen a como deben van a poder ser buenos mediadores qué te preocupa de la violencia de los estudiantes y las pandillas pues como estudiante eh, eso de las tomas de las universidades nos están evitando tener clases y eso provoca también que entre los alumnos haya algo así como que no estamos a favor de ellos que están ahí o sea, evitan que nosotros estudiamos, que cumplamos con nuestros deberes de estudiantes. Nosotros somos el futuro y debemos de estar en clase. Y con lo de las pandillas, pues con eso de que ahora no hay muchos policías en las calles, es eh, bastante preocupante porque, como por ejemplo, aquí cerca de mi casa hubo un accidente y todo el mundo ahí recorrió llamar a la policía y ellos no venían porque su orden es estar apartelado. ¿Te han afectado económicamente la, prote la protesta y los tranques? Sí, pues, como había dicho anteriormente, no estoy asistiendo a clases. Eh, también mi mamá tiene un trabajo independiente y por estas situaciones que están pasando, eh, eso evita que ella esté trabajando ahorita. ¿Qué más puedes agregar de los tranques? ¿Qué, qué es lo que no la economía? Eh, pues no se llega a abastecer y eso es un problema, ahorita la libra del queso está 80 100 Córdoba y pues creo que eso nos afecta a nosotros y, y a muchos lugares. También. Gracias.